Hacemos la jornada de pesca con Gonzalo ahí, Marcel, con Turín. Vamos arriba, Vamos arriba. hermoso lugar. ¿Qué ¡Eh! Bien, ¡Uh! me ¡Bien, bien, uh, bien Martín, carajo! Creo que sí, yo me sentí ruidito. me parece.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 Ataca muy bien los artificiales, llega a tamaños más grandes eh, y ofrece una, una lucha espectacular. El ámbito de pesca, como ven, es una belleza, agua clarita, ideal para los artificiales. Ellos comenzaron la pesca haciendo trolling hasta que obtuvieron varias tararidas. Luego hicieron pesca en bike casting, ya de embarcado o de costa. Un lugar espectacular que da para pescar con señuelos.